Bienvenidos a Un Tiempo de Oración con sus amigos Rafael y Elida Cabazos Y en este momento vamos a estar eh, haciendo una oración por Argentina. Y bueno, pues les hacemos la, la invitación. Claro que sí. Que se unan. B vamos a unirnos, vamos a estar orando por diferentes países. Eh, tenemos una lista de más de 30, 34. Tantos países por los que vamos a estar orando Así es eh, Sobre todo los uh, países latinos Y precisamente hoy Hoy para Argentina es un día muy especial eh, Vamos a llevarlos en un orden alfabético Para que no haya eh, distinción alguno Sí, claro Más por uno o más por el otro Pero hoy toca Argentina Y precisamente en Argentina Hoy es un día especial para ellos Entonces lo que queremos es nada más Tomar un tiempo de oración eh, por cada país, por de cada de, país, de los que vamos a estar aquí manejando, y hoy le toca en turno, precisamente a Argentina. Así es, y esto es, eh, pues, para compartir con ustedes, eh, con nuestra gente que nos escucha, ¿verdad?, este, que debemos de, de, de orar, no nada más en este momento que nosotros lo estamos haciendo, sino siempre en nuestras oraciones, eh, recordando eh, a nuestros hermanos de otros países, sabemos que, que en este tiempo pues es hay una, gran necesidad. una gran necesidad la que hay y necesitamos acercarnos al Señor. Así, es. Así y, es. Y veamos esto, Dios nos dice en Romanos 8:34, en una traducción de un lenguaje actual, Exacto que, ¿qué nos dice allí? Dice, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos, es más. Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Nomás imagínense ustedes, por favor, ¿quién está rogando por nosotros? El mismo Señor Jesucristo. Amén. Está en la Así presencia es. de Dios mismo para orar por ti, por mí y Así por todos es. los países. Por eso quisimos empezar con este pasaje para poder llevar estos tipos de oraciones para el beneficio de todos los pueblos. Amén, Así De todos es. los pueblos. entonces, Así es. Eh, puede castigarlos de ninguna manera. Uh -huh. Porque Jesucristo murió por ellos. Entonces también Jesucristo murió por cada uno de los países. Así es. Entonces vamos a, a estar orando en un momento. Así es. Eh, Para poner a los países en, en particular. En las, eh, y vamos sí. a ir en una serie, de en una secuencia pues, para ir avanzando, avanzando po poco sí. a poco, sí, así y, es. En un orden alfabético, uh -huh, empezamos correcto. con la A y es Argentina, ¿verdad? Entonces, así es. En Hebreos 7.25, así también es. la nos... traducción del de lenguaje actual, actual nos dice lo siguiente. Nos dice así, Jesús puede salvar para siempre a los que por medio de él quieren ser amigos de Dios, pues vive eternamente. Y siempre está pidiendo a Dios por ellos. Me gusta lo que Alabado dice aquí. sea el nombre del Señor. Por medio de él, uh -huh. quiere ser amigo de Dios. O sea, necesitamos a Jesús para ser amigo de Dios. Entonces, Amén. si cada gobernante, así ca es. cada presidente, ca cada eh, personal persona que, que, que en... ha sido puesta como líder Ajá. de ese país, yo no sé si en todos los países hay presidentes, pero... Eh, la autoridad máxima de un país Pueden ser amigos de Dios también Claro, claro que sí Pero qué sí. tenemos que hacer, miren Se lo voy a poner muy sencillo Nosotros como pueblo de cualquier país uh -huh. Tenemos que pedir Y tenemos que interceder por sus gobernantes Así Por aquellos es, que están en en, en, en el punto de la autoridad uh -huh. Y la autoridad máxima Pues bueno, en algunos países es el presidente Entonces ¿Por qué no hacer eso entonces? y Entonces vamos a tener un tiempo de oración. Voy a pedirle a mi esposa que ya empiece haciendo una oración por el pueblo de Argentina y, y que el pueblo de Argentina se encargue de bendecir y de cuidar y de rogar a Dios por sus presidentes. Amén, así es. Bien, pues oremos. Bendito y buen Padre Celestial en este momento, Señor. Nos allegamos ante el trono de su gracia, Señor. Padre, para alabarlo y glorificarlo, darle honra, gloria y alabanza, porque únicamente, Señor, Usted es el que hace posibles todas las cosas, Padre Santo. Y nos dice en su palabra, Señor, que nos alleguemos a Usted, Señor, en la oración, a través de su palabra, Señor, siempre, Señor, siempre nos está indicando, Señor, en su bendita palabra, Señor, que seamos afines, que, que, que nos lleguemos a usted, Señor, en, en oración, que seamos obedientes. Padre, y en este momento, Señor, oramos, intercedemos, Señor, por el país de Argentina, Señor. Eh, sabemos que, que hay tantos, tantos problemas, Señor, pero únicamente, Señor, si nos allegamos a usted, usted puede ayudarnos, Señor, pero que nos a Acerquemos con un corazón constricto y humillado delante de usted pidiéndole, Señor, pidiéndole esa ayuda, eh, ese entendimiento, ese discernimiento que solamente usted lo puede dar, Padre Santo, y oramos en este momento, Señor, por esos cambios de gobierno, en este momento, Señor, que está ah, habiendo un cambio, Señor, de, de gobierno, de presidente, Señor, que usted dé la, la sabiduría, Padre, que se acerquen a usted, Señor, los gobernantes, para que usted dé la sabiduría en todo momento de cómo gobernar el pueblo, señor padre mío, en sus preciosas manos ponemos al país de Argentina y toda su gente padre, gracias le damos por la oportunidad que usted nos da señor, a través de su hijo Jesucristo, interceder por ellos padre, en el nombre de Jesús oramos, aleluya amén, amén, amén señor, le adoramos le bendecimos, señor, honramos y glorificamos su santo nombre ¿Cómo no darle gracias, sí, sí, sí. Padre Santo, por su amor, por su misericordia? Y cuando usted nos enseña y nos dice, Señor, que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, usted nos lo da. Sí, Señor. Y en este momento, Señor, yo quiero pedir por ese pueblo de Argentina, está muy lejos de nosotros, pero muy cerca de usted, Señor, porque para usted no hay distancias. Señor, que ese pueblo pueda enseñarse a orar, Ahí se ha levantado grandes líderes en Argentina. Sí, señor. Señor, apoyamos a aquellos líderes que están allí, aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a dar un tiempo de oración sí, mi por sus paisanos, por la gente que es de su propio pueblo, y Padre Santo, y en especial por los gobernantes. Por esos es que sí, empiezan una, una nueva carrera, señor, o un nuevo tiempo, señor, de mandato. Claro. Señor, que tengan la, sí, señor. la confianza y la seguridad completa, sí, Señor, Cristo. de que usted está con ellos. Usted no soy. Y señor. que hagan simplemente nomás lo que tienen que hacer y que vengan a ser el punto de apoyo para bendecir al pueblo. Sí, Señor. Pero para ello, Señor, lo necesitan primeramente usted. Aleluya, sí, si, Señor. Si estos gobernantes y este pueblo no están en sus manos, difícilmente, Señor, van a lograr los objetivos. Sí. Sí, Estamos señor. viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles, donde se batalla, sí. Señor, para que exista esa cordialidad entre pueblo y gobernantes, gobernantes y pueblo. No por un populismo, sino porque hay un, un deseo grande, grande, enorme, o que exista ese deseo enorme. De bendecir al pueblo sí, señor. Aleluya. Que así sea Señor En este caso de Argentina sí, mi Y que sea en este caso Señor Por los argentinos Que ellos se preocupen Ellos personalmente por su propio país Para que usted Señor Les dé la sabiduría sí, señor. A pueblo y gobernantes Para que sí, señor. Argentina Sea un país digno de usted Mi señor. Aleluya. Sí, señor Extienda su mano de poder Sobre todos los argentinos Señor hombres y mujeres, desde los niños hasta los ancianos. Sí, señor. Y que pueda haber ese acercamiento, ese crecimiento espiritual, señor. Sí, mi Cristo. Para que ellos puedan recibir las bendiciones que usted tiene para con su pueblo. Sí, señor. Y que los gobernantes, señor, también entiendan y comprendan esa necesidad de ser copartícipes con el pueblo. Sí, Y padre. que de esta manera, pueblo y gobierno puedan vivir sí, señor. felices. Señor, gracias sí, señor. por permitirnos gracias, señor. hacer ese tipo de oración sí, en favor de los argentinos y de Argentina. Sí, señor. Y Señor, bendígales, cuídeles, guárdeles y que por ser de todas las cosas, que haya ese crecimiento espiritual sí, para señor. la gloria de su nombre, Señor. En Aleluya. Cristo Jesús. Sí, señor. Aleluya. Gracias, amén. Señor. amén. Amén. Amén. Y amén. Sí, amén. Gracias, gracias por estar con nosotros y eh, por el apoyo de la oración. Escríbanos a hoy.oramos.com o bien a rafaelida.tv@gmail.com. Gracias, gracias por estar en este tiempo con nosotros. Gracias por el apoyo y únicamente le decimos que usted comparta, comparta estos videos porque esto puede ser de grande bendición para mucha gente que lo necesita. Que el Señor les bendiga. Grandemente. Y en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres en este momento viendo y escuchando este video y conoces de alguien de Argentina, compárteselo, compárteselo y que todos los argentinos vengan a ser un pueblo adquirido para Dios. Bendecido. Amén. Bendiciones. Bendiciones.